Es lo primero Ya nos va Ah, sí Ya ocurre bien, la a recibir, Muchísimas gracias Ok Finalmente en el día de ayer se depositó la querella que formar en el caso Emily Pequeno Así es Bajo cuáles verdad Argumentos ya, cuáles imputaciones Bueno, lo primero a destacar es que Ustedes saben que el plazo vencía ayer porque marlon fue detenido el 25 de agosto entonces por eso el acto conclusivo se presentó en el día de ayer cuáles son las imputaciones asesinato complicidad traslado de cadáver y sustracción de menores y ocultamiento de cadáver verdad en el caso, en el caso tanto de las domésticas como Henry Martínez, ¿por qué no fueron colocados? Habrá la... una salida alterna, tú sabes que al concluir las investigaciones es que se determina el grado de implicación y la importancia de cada imputado. Entonces el Ministerio Público tiene que basarse en el principio de objetividad. Y el principio de objetividad determinó que esas personas serán usadas como testigos. Como testigos serán usadas. ¿Cuándo podría ser la primera audiencia ya la preliminar? Bueno, tú sabes que la ley establece que entre 15 y 20 días el juez debe estar conociendo la medida de Ahora, de la audiencia preliminar. Ahora eso va a depender del cúmulo de trabajo que tenga el tribunal. Ya el día que debe fijarlo está a cargo del sistema de justicia. ¿La pena que ha solicitado finalmente para ambas partes? 50 años, tal y como habíamos dicho del principio. 30 para Marlon y 20 para Marlon. Magistrado, entonces, ¿eso ¿no quiere decir que en las próximas horas Henry Martínez podrá estar puesto en libertad? No sé si de horas, pero tenemos que cumplir con el mandato de la ley. ¿Y cuál es el mandato? El proceso. Que se buscó una salida alterna